Soy Eneritz de Madariaga Martín, amachu de dos criaturas, tengo 45 años y soy trabajadora social. Política Arloan nintzen, es no elako ikusten politikek lehentasuna ematen zizkienik y endearen beharrei, ta hortika hurrera gogor lan egiten dut, pertsona guztiok bizikalitatea izateko. Me presento como candidata diputada general en Bizkaia porque quiero trabajar para la mayoría social, para que las voces de las mujeres cuenten. Y aunque a veces me parece un reto enorme, lo hago con cariño y con respeto, por mí y por tantas. FEMINISMO A y de Bacarrada. PROYECTO ONETAN SIN Extender. Nosotras peleamos por la conciliación, por los cuidados, protegemos el empleo y luchamos por mantener en pie nuestra sanidad pública. ...y lo vamos a seguir haciendo... ...puedes contar conmigo...